¡Los churros, los churros, calientitos los churros! ¡Los churros! ¡Señor dos, por favor! Sí, ¿cómo no? sigue entrando a la escuela? Sí, ya estoy por entrar. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo son los chicos de tu escuela para las adivinanzas? ¿Para las adivinanzas? <risa> Somos muy buenos, todas las adivinanzas no las sabemos. Tengo una pregunta. Sí, pregunte. A ver, ¿quién es el hijo de mi papá que no es mi hermano? ¿Quién es el hijo de tu papi que no es tu hermano? Sí. No pues no sé. Soy yo. Ay es verdad. Pancito, ven. ¿Qué pasó? ¿Cómo te ves para las adivinanzas? El mejor de la clase. ¡Ay, ah, qué bueno. A ver tengo una pregunta. A ver. ¿Quién es el hijo de mi papi que no es mi hermano? El hijo de tu papá que no es tu hermano. Sí. Uy no sé. Ni lo vas a saber. Es un lo que venden.